Вот, добрый пёрок такой. esa bandita, ay, la madre. ¿Qué tranza bandada? Pues aquí de nuevo, volviendo a las andadas. Para que luego no digan que los tengo muy olvidados. Que la neta es que sí, güey. Acabo de armar un patín bien fino. Es una colaboración bien fina que hicieron Dexlix con The Trip House, una como marca de Monterrey, un pedo así. Que la neta está bien chida. Que mejor que calar ese skate. Pues yendo a patinar, ¿no? La neta estoy bien pinche tronco de que hace, no sé, güey. Fácil unos seis meses o más que no, que no patino tanto tiempo y bien tronco la pues esperemos que todo vaya bien la neta si quiero darme aunque sea una paseadita probablemente vaya aquí al parque Alcalde depende ahorita de, de que se arme pero es el plan así que pues ahorita nos vemos ¿no? a ver qué pedo Transabandita y andamos aquí en el parque Regilete Alcalde aka el alcalde como dice la raza me acá patinando el pinche Arturo y pues más raza ¿no? que aquí le anda dando chiste. o sea la neta es que ya un chido que no le daba y me siento súper tronco a la mea ya va a tocar no es una paseadita aunque sea porque la neta no creo que salga ningún truquillo lastimosamente así es últimamente hay muchos trucos pero pues el chiste es el equipo patinando ¿no? lo había venido una vez a este parque y la neta se me hace que está chido. Este, tengo entendido que es diseño del Nito. Un saludo para el Nito. Tal vez cuando salga este video ya debe estar su episodio en Efecto Oli. Vayan a verlo y ya está. Les dejo el link aquí en la descripción. Y pues tiene como cosillas chidas la neta. Vamos a darle un pequeño recorrido para que quien no lo conozca, que no sea aquí de Guadalajara o que sea aquí de Guadalajara pues no haya venido pues sepan de qué les estamos hablando. no pues prácticamente aquí empieza el parque y pues ya después se sigue a lo que está aquí enfrente que es este riel. La neta es que está chido, está truquero, está bajito. Llega más o menos aquí, abajito de la rodilla. Así que pues la neta no está muy alto, está truquero, está chido. Después viene esta parte que es como una jardinera, que tiene acá su como un quarter pipe. Acá viene New yorkino con sus ladrillitos acá finos. Luego tiene esta parte que es como pues acá una banquita, nada más que está un poco deteriorada, como que no sé si la raza con las bikes ha venido a darle, la neta que le pegó toda su puta madre wey. ah por cierto guachense nomás la finura de pinche skater me, tampoco no está bien saluda a Dexlix y a THC esta es la colaboración Trip House esta está perrona después del parque tiene como estas otras banquitas, que también está chida, esta está como que bien encerada tiene ese ledge por ahí, que está perro porque le puedes entrar de los dos lados. Es área de descanso donde se ve que va el Arturo por allá. Está chida como para hacer truquillos acá de piso y juego de skate. Acá hay otras banquillas y tiene esta parte que es acá como una... Es como un volcancito, una chichilla, como la gente le dice. No sé cómo exactamente se llama esa rampa, es como una chichilla ahí. Pues la neta, está chida, está, está cotorra porque puedes pasarla rápido y te te da impulso y está divertida, ¿no? En lo que llegas a la otra rampa que está aquí al frente, que es acá como algo raro, es como un es como un quarter conectado acá con este otro. La neta está perro, nunca he visto que nadie como que lo brinque para allá. A lo mejor ya hay gente que lo haya hecho, pero la neta yo no he visto. Luego está esa parte de esa rampita que tiene un tubo ahí como tipo un Eurogap aquí. Luego aquí en medio es como un pasadizo. Y como esta partecita aquí, para entonces unos truquillos. Acá de este lado también. Y pues termina el skate park con esta parte que es como un cuartercito. Que la neta yo no la había visto hasta ahorita que me di el rol para acá. Andaba explorando el parque y vi que tenía esa parte de aquí. O sea, esto que les comento de... Como estas rampillas que están aquí. O estas rampillas que están aquí atrás. Este pedo. No lo había visto como que toda la atención se concentra en la parte de allá de, del skatepark. Pero pues igual está chido como saber que está esta parte porque también está cotorra. Que puede ser como una línea, ir hasta allá, regresar y pues está cabrona, ¿no? Creo que la parte que está como más chidilla. Envergazo. Creo que la parte como más chida de este skate park, o al menos la que a mí se me sea más chida, es la que está aquí detrás. Son los escalones y un, un ledge, y un tubo ahí en medio. Creo que es como la partecilla más chida de este skatepark porque está como muy completo. Y creo que está como no tan cabrón. Bueno, para la raza que le gustan los barandales, acá darle al leche, a las barditas creo que está chido. Nada, este es el skatepark. quiero en los comentarios si ya lo conocías. La neta es que yo nomás había venido una vez y no había tenido la oportunidad de patinarlo. Porque cuando llegué ese día ya iban a cerrar. Pero pues igual está perro. saber como las cosas que tiene. Si alguien no lo conocía, pues al menos virtualmente ahora lo están conociendo. Y pues hay que darle una paseadilla, ¿no? Pues esa fue la patinada en el skate park Reglete Alcalde. Estuvo chido volver a las andadas, desentumir las rodillas un poco. Topamos con el Arturo de efecto Oli. Síganlo al vato. Y con el Marco Navarro también. Chido vato. Eh, pues nada, si les gustó, compártelo ahí con la banda Denle like, eh, suscríbanse al canal Si no lo han hecho, no olviden ver Efecto Oli Todos los lunes a las 9pm Está la chido, se pone chido el coto Ahí en la Premiere, pues estén al pendiente La neta, va a haber invitados cada vez más chidos Pues nada, nos vemos en el siguiente video Y recuerden que los campeones No usan drogas